...ambientóloga y voluntaria en la plataforma Bosque Urbano Málaga... ...y hoy vamos a hablar del ODS de 13, Acción por el Clima... ...Bosque Urbano Málaga es una plataforma ciudadana, vecinal... ...que nace oficialmente en 2016... ...y lo que busca y reclama... ...es que los antiguos terrenos de Repsol... ...como se les conoce, unos antiguos, unos antiguos terrenos... ...que es donde estamos ahora mismo... ...y donde se ubicaban unos depósitos de, de carburantes de Repsol... ...sean totalmente ocupados por una gran zona verde... ...a diferencia de lo que está planificado para estos terrenos... ...que son rascacielos, centros comerciales y usos terciarios... ...bueno la plataforma Bosco Urbano Málaga... ...hace diferentes actividades... ...entre las actividades que hacemos... ...bueno todas las actividades son... ...buscando nuestra gran zona verde... ...entonces lo que hacemos son plantaciones... ...riegos de estas plantaciones a lo largo del año... ...sobre todo en verano porque en Málaga llueve poquito... ...y también eh, limpiezas de la zona... ...limpiezas de la zona porque estos están desuso ...y la gente aparece bien aquí y se... Pues, ...dejan mucho residuos... ...además pues buscamos firmas... ...vamos a centros educativos... ...para hablarles del proyecto... ...y del medio ambiente en general... ...y todo lo que sea para difundir... ...el proyecto que estamos intentando alcanzar... ...pues las actividades en los centros educativos... ...de ellos son mis favoritas... ...porque yo como ambientóloga también he sido educadora ambiental... ...y es a lo que me he dedicado mucho tiempo... Entonces, en los centros educativos lo que buscamos es decirle a la ciudadanía más joven y también a, a los docentes eh, cómo está Málaga ahora mismo. Porque nosotros no pedimos esto por un capricho, nosotros esto lo pedimos por una necesidad en la situación actual en la que está Málaga. Entonces, hablamos del pasado de estos terrenos en los que había el depósito que suponía un peligro para la ciudadanía, cómo en ese pasado se consiguió que se cambiara el Pegou, que es el Plan General de Ordenación Urbanística, ...y se pasó, que esto era una zona de urbanizable... Y ...se pasó a una zona verde... ...y sin embargo con el tiempo se pegó... ...se ha ido reduciendo, reduciendo... ...hasta que ya no queda zona verde en esta partera... ...a excepción de una pequeña parte... ...también en, el, en los centros educativos... ...hablamos de, de la crisis climática... ...y de cómo los ODS precisamente... Eh, nos, ...nos dan esas herramientas o no, una guía... ...para conseguir luchar contra la crisis climática... ...y además con el desarrollo sostenible... ...porque a veces cuando hablamos de medio ambiente... ...parece que solo hablamos de arbolitos... ...no, o de zonas verdes... ...pero no, una creación de una zona verde... ...como en nuestro caso también está... ...asociada a un desarrollo local... ...económico... ...a una calidad de vida mucho mejor... ...y todo eso, es el desarrollo sostenible... ...no es simplemente una zona verde... ...porque sí, es todos los beneficios que tiene asociados... Eh, cuando empezamos a hacer las plantaciones... ...porque era algo de lo que teníamos muchísimas ganas... Eh, nos encontramos con el problema... ...de que este terreno no es bueno... ...no es bueno porque es un terreno que ha estado... ...durante muchísimos años, sosteniendo unos depósitos... ...unos depósitos con mucho peso... ...que compactaron muchísimo el terreno... ...en cuanto empiezas a escarbar aquí... ...encuentras piedra, encuentras una tierra muy dura... ...muy pobre en nutrientes... ...y además este terreno está contaminado... ...parcialmente, es decir, no tiene una contaminación... ...muy alta de forma que sea peligrosa... ...y no podamos estar aquí ahora mismo... ...pero sí que está contaminado... ...entonces, por una parte, plantar ayuda a quitar esa contaminación... ...porque las plantas hacen un proceso que se llama fitorremediación. ...y es que a partir de ellas cogen los nutrientes del suelo... ...y también quitan un poco de esos contaminantes que hay en el suelo... ...entonces, con, de cierta manera ya nuestros árboles... ...están descontaminando este suelo... ...y aparte, eh, nosotros teníamos claro que esto no es un parque... ...nosotros queremos un bosque urbano... ...entonces, ¿cuál es la diferencia?... ...la diferencia es que nosotros estamos plantando... ...flora autóctona... ...estamos plantando una vegetación... ...que en verano pueda resistir sola... ...que no necesita un riego excesivo... ...que no vaya a atraer... Eh, ...otra vegetación invasora... ...mucho más demandante de agua... ...mucho más problemática para este clima... ...entonces pues plantamos álamos... ...plantamos... Eh, ...pinos... ...y... ...y lo que buscamos es eso, buscamos eh, traer la flora del lugar aquí... ...y evidentemente ahora hay que regarla, pues porque es lo normal... ...porque son muy pequeños y los árboles pequeños demandan más agua... ...pero en cuanto sean adultos el clima lo soportan perfectamente... ...no habría que mm, excederse en el riego... ...el ODS-13 que es el de acción por el clima... ...está directamente relacionado con lo que buscamos con el bosque urbano... ...¿por qué?... ...porque Málaga, bueno todo, todo el mundo prácticamente... ...pero Málaga por su situación geográfica... ...está de lleno en una crisis climática... ...la crisis climática tiene muchísimos frentes... ...muchísimas variables... ...pero una clara es el aumento de la temperatura... ...y algo que está totalmente demostrado... ...es que las zonas verdes... ...ayudan a ese descenso de, la, de las temperaturas... ...necesario en las ciudades... ...además en Málaga y más con lo que planea el ayuntamiento... ...se va a crear una cosa que se llama... ...efecto isla de calor... ...y es que... Eh, ...el suelo, el asfalto y los edificios almacenan calor durante el día... ...está todo el día dándoles el sol, almacenan calor... ...de hecho cuando es de noche siguen expulsando ese calor... ...porque lo han se han quedado dentro de ellos... ...entonces durante la noche emiten calor... Eh, ...tener una zona verde ayuda a que haya vientos... ...y haya espacio entre los edificios... ...ayudando a que esa isla de calor no exista o sea menor... ...si ponemos lo que plantea el ayuntamiento... ...aquí se va a generar una isla de calor aún mayor... ...ya provocada por los edificios que ya rodean la zona... ...entonces el, el ODS 13 sería el primero que podríamos hacer... check cuando se plantara aquí el Bosque Urbano Málaga... ...por ejemplo, ahora mismo en Málaga... ...tenemos eh, planteado que, bueno, nos hemos presentado... ...como candidatos a que se celebre aquí la Expo 2027... ...una Expo que habla hacia la sostenibilidad... ...y la sostenibilidad en las ciudades... ...no se puede hablar de sostenibilidad... ...si sí, el único espacio que te queda... ...para hacer la ciudad sostenible... ...o al menos parcialmente sostenible... ...no lo estás teniendo en cuenta... ...porque... ...qué mejor... ...forma de demostrar que... Eh, ...una ciudad es sostenible... ...cuando se va a un modelo... ...en el que busca crear una zona verde... ...para la, la zona más densamente poblada de Europa... ...vale, porque los dos distritos que rodean estos terrenos son... ...los dos distritos... ...de los dos distritos más densamente poblados de Europa... ...y además, estás dejando de lado la otra, el otro proyecto... ...el otro proyecto que es un modelo insostenible, tradicional... ...y que ya no tiene ningún sentido en, en el momento actual en que nos encontramos... ...además, tenemos que lo que estamos pidiendo no es nada ideal ni utópico... ...es algo súper sencillo... ...porque la extensión que tenemos aquí son 177.000 metros cuadrados... ...el Parque de la Paloma, por poner un ejemplo muy cercano... Eh, ...tiene 180.000 metros cuadrados... ...entonces no estamos pidiendo algo nada excesivo... ...menos teniendo en cuenta la población... ...que tiene Málaga... ...esto podría ser un parque del Retiro de Madrid... ...un Central Park de Nueva York... ...en el que además de ser un reclamo turístico... ...porque lo sería indudablemente... ...tendría muchos más beneficios asociados... ...que el turismo típico... ...como por ejemplo... Este sería un laboratorio vivo para los centros educativos... ...podrían venir aquí ver cómo crecen los árboles... ...ver cómo cambian las aves a lo largo del año... ...también podrían ver eh, las grandes posibilidades... ...que tiene una zona verde... ...hoy en día nos venden un poco como que... ...nuestra vida diaria tiene que estar ligada al consumismo... ...¿qué haces en el fin de semana?... ...te vas a comer fuera... ...te vas a, al centro comercial... ...aquí puedes venir a pasear, a disfrutar... ...a montarte un picnic... ...yo las pocas veces que he ido a Madrid... ...el retiro está lleno... ...de gente con su manta... ...disfrutando simplemente del entorno... ...lo mismo pasa en el Parque de la Paloma... ...porque en Málaga no podemos hacer eso... ...no nos merecemos una zona verde... ...de la que disfrutar... Una, ...disfrutar de Málaga... ...sin consumir... ...solo disfrutar de Málaga... ...eso es importantísimo... ...y además... ...los beneficios... Eh, ...de salud... ...que tiene asociado... ...las grandes zonas verdes... ...beneficios psicológicos... ...liberación de, bueno liberación, reducción del estrés... ...reducción de la ansiedad... Eh, ...también el, el poder ver animales... ...ayuda muchísimo el, el observar aves... Eh, ...es algo que, que ayuda muchísimo a la salud mental... ...entonces y además evidentemente... ...esto sería una pantalla sonora... ...para los ruidos de las carreteras... ...además sería una absorción de las partículas... ...de la contaminación atmosférica... O sea, una reducción de las olas de calor cuando sea el terral, que podamos disfrutar de una zona donde haya sombra, que en Málaga es muy difícil encontrar una zona con sombra. Los beneficios que hay asociados a la creación de zonas verdes y algo tan importante como esto, que es en pleno urbanismo, son infinitos. Cuando empezamos la plataforma, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no eran apenas conocidos, porque la plataforma se formó oficialmente en 2016 y los Objetivos nacieron en el 2015. Partían del objetivo de Milenio, pero no fueron tan, tan conocidos. Entonces, eh, sí, que evidentemente estamos trabajando todo el rato en la línea de, del ODS-13, pero yo diría que actualmente a un nivel más superficial, no menos importante, pero sí es más a un nivel de conciencia. Porque al principio, cuando hablábamos de la plataforma ciudadana, la gente nos decía no, porque los edificios son esos es o una oficina es bueno para los locales, no sé qué, y, y viene bien para la economía. Y ahora el discurso está cambiando a nivel ciudadanía. Cada vez que habla la gente de Bosco Urbano Mala, es que es lo que necesitamos. Es que el calor que hace, es que ya no llueve. Entonces la gente ya está llegando a ese nivel de conciencia en el que la crisis climática es una realidad. Y unos bloques de oficina y unos rascacielos y un centro comercial no nos va a ayudar. De hecho nos va a perjudicar en un futuro porque la gente muchas veces dice, bueno, pero es que los árboles hay que regarlos. Y entonces, pues nosotros entramos en una, en una discusión, ¿no? Pero sí que hablamos, pues, de, de los pros y los contras. Ciertamente, el árbol hay que regarlo, hay poca agua en Málaga. Pero nos planteamos cuánta agua se necesita para hacer una construcción como la que se plantea. Las emisiones de CO2 que libera una... ...una proyección como la que está planteada aquí... ...son cosas que infinitamente superiores... ...a lo que hace un bosque urbano... ...y la gente ya se está dando cuenta... ...porque quizá todavía no estamos haciendo activamente... ...una acción por el clima... ...porque los árboles todavía son muy pequeños... ...no sirven aún de captadores de CO2... ...ni de liberación de oxígeno... ...pero sí que están cambiando la mentalidad de las personas... ...porque no es lo mismo decirle a la gente... ...mira este descampado, lo vamos a hacer un bosque... ...que ver ya los árboles ya está viendo los árboles, ya tenemos los caminos, la gente ya ve aquí su bosque y ve todos los beneficios que va a tener el bosque más allá de lo que nos vendan por otro lado. Aunque Bosco Urbano Málaga esté centrado, o podemos decir que el, que el ODS que más cumple es el 13, cumple muchísimo más. Y quiero hacer una mención especial al 17, que es el de crear alianzas, porque el Bosco Urbano Málaga nace de una plataforma ciudadana, o sea, es la ciudadanía, los propios vecinos de la zona y las vecinas los que se agruparon ...y decidieron que aquí querían una gran zona verde... ...esto nació por una petición en Chain.org... ...un vecino y una vecina estaban paseando por los terrenos... ...y dijeron, qué chulo que esto fuera una gran zona verde... ...lo pusieron y recogieron un montonazo de firmas en solo un mes... ...pero lo importante no fueron las firmas... ...lo importante fue las sinergias que vinieron detrás... ...la gente en los comentarios pidiendo... ...que se creara una plataforma... ...que se hicieran acciones para conseguirlo de verdad... ...y para mí, la ciudadanía haciendo ciudad... ...es lo más importante que hay... ...porque somos los que vivimos en la ciudad... ...somos quienes tenemos que decidir... ...cómo queremos que sea nuestra ciudad... ...sin ningún tipo de... de interés detrás... ...no tenemos un interés económico... ...simplemente queremos calidad de vida... ...y para mí es algo súper esencial... ...y eso el ODS 17 lo tenemos porque... ...son asociaciones de vecinos... ...son eh, plataformas de medio ambiente... Hay una sinergia aquí y, y un, un mix de, de personas diferentes, de ideologías diferentes, opiniones diferentes, pero todos quieren una Málaga sostenible y una calidad de vida, quieren poder vivir aquí. Entonces para mí que se cumpla lo de ese 17, que a veces es el más difícil de, de encontrar, ¿no? esas alianzas, ese de trabajar juntos, un, un proyecto común, en, en Bosco Urbano Málaga está súper completo. ...sin embargo, hablando de alianza... ...pues nos falta una fundamental... ...y es que nos falta el respaldo... ...del equipo de gobierno actual... ...porque estos terrenos son públicos... ...les pertenece al Ayuntamiento de Málaga... ...y sin embargo los quiere vender... ...para convertirlos en privados... ...y desde mi punto de vista... ...eso no es escuchar a tu ciudadanía... ...la ciudadanía te está pidiendo... ...un uso y un disfrute para estos terrenos... ...que además van a traer beneficios... ...económicos, sociales, de salud... ...a la ciudad... ...y sin embargo... Eh, ellos, eh, el equipo de gobierno, se queda estancado en una idea obsoleta desde mi punto de vista y que no encaja para nada en la crisis climática y en la ciudadanía sostenible que queremos vender en una Expo de 2027. La situación actual con el ayuntamiento es un poco compleja. Nosotros hemos gastado todas las vías administrativas que teníamos, hemos recurrido, hemos puesto recursos y al final pues, estamos en la vía judicial. Sin embargo, la vía judicial nosotros lo tenemos que pagar con micromecenazgos, habiendo crowdfunding por internet, buscando donaciones y el ayuntamiento no tiene ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos enfrentando un poco a... a, a veces nos han llamado la, en los periódicos David contra Goliat, porque nosotros somos el pueblo, nosotros somos los que estamos diciendo cómo queremos que sea nuestra ciudad, nuestro entorno y sin embargo ellos con el dinero público nos están diciendo que no. ...y eso es una situación un poco difícil y a veces frustrante... ...sin embargo nosotros siempre decimos que vamos a llegar hasta donde podamos... ...y nunca hemos perdido la fuerza en ningún momento... De, ...desde que empezó la plataforma... ...cada vez llega más gente con más energía, con más ganas... ...y tenemos el apoyo de muchísimos expertos... ...nosotros no solo somos personas que queremos esto porque sí... ...como ya hemos explicado... ...hay muchísimos motivos por los que los queremos... ...y nos respaldan un montón de expertos... ...nos respaldan abogados, nos respaldan... ...profesores de la Universidad de Málaga, científicos... ...por lo cual eh, sabemos que lo que estamos pidiendo no es una utopía... ...y que nos lo merecemos y que es lo mejor para Málaga. La ciudadanía puede participar en el bosque urbano de muchas formas... ...sin embargo yo siempre digo que si alguien no está convencido... ...porque nosotros hablamos y tratamos con la gente que no está convencida... ...yo les digo que vengan a las ciudades que hacemos los terrenos... ...porque es imposible no enamorarte del proyecto cuando ves aquí... ...a todas las familias, a los niños, a los perros... ...disfrutando de lo que podría ser este terreno... ...y para ello, pues para acabar el 2022... 2022 que hemos tenido la plataforma llenísimo de cosas... Eh, ...vamos a hacer el próximo miércoles 28 de diciembre... Eh, ...una plantación... ...y animo a todas las personas que quieran... ...que no conozcan el proyecto, que tengan dudas... Que, ...que vengan y que lo conozcan de primera mano... Eh, ...en las plantaciones estamos casi todos los voluntarios... ...todos los que podemos... Eh, ...vienen muchísimas familias, familias de los voluntarios... ...yo traigo a todos mis amigos... <risa> y, ...y se crea un ambiente muy bonito un ambiente de eso, de lo que es el bosque urbano y de todo lo que podría ser. Además, por supuesto, hacemos otras actividades a lo largo del año que se pueden conocer en nuestras redes sociales. redes sociales son Instagram, Twitter y Facebook, donde nos podéis encontrar como Bosque Urbano Málaga. Tenemos página web, que es boscurbanomálaga.org o nos podéis mandar un correo electrónico a coordinadora.boom.com